¿Se pueden romper las camas o no? No, no se pueden no. Hasta, que, hasta que pongamos la.. Vamos ya, ¿sí? ¿sí, ¿sí, sí, insistirá ¿sí, la de la bandera. Eh. No no, no, no, no, se pueden, no se pueden romper camas. Muerto. El del edificio sí, muerto. a venir uno. Vale, yo voy a copiar el comando de Rusia, ¿sabes? Pa, para hacerlo rápido. Joder puta. Toma una naranja. Joder, Joder tío, no sé ni cómo me han visto. Julio, quiero jugar contigo. Vale, vete. Vamos a dar una vuelta por aquí, ¿eh? Para traer? Sí, sí, espero, sí, Pero pero, Pero te espero. Uy, qué grito. Dios, si te quieres subir a este piso, cogemos... No, la... Tío, qué mierda, están cambiando el edificio. No, ya, yo, yo me estoy subiendo del rojo, ¿eh? Ponle un pull down un rato. Mira, tío, no se puede. Dile, dile algo, tío. Ya, al menos. Es que, tío, qué pesado, ¿no? Y que luego han matado, Sí, sí, sí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 que se ha hecho un tío? ¡Joder! No tengo una cama cojones? ¿No has climeado? Sí, me creo Pues ve, y mira a ver si has climeado ¡Qué mierda! Están yendo por los lados ¿Qué haces está muy arriba? Ah no, que es una plaza, ostia Ya voy para allá A tomar bombos por la voz. Venga, a hacer más ataque. Si los tenemos más o menos controlados a los ojos. Tenemos que intentar que que uno suba y, y otros otro cubran. ¿Qué? A ver, ahora sí lo tengo. ¡Voy por arriba. ¡Voy por, ¿Sí? por la, ¿Sí? la derecha. No, tiene que no, tiene que intentar subir. La derecha el edificio naranja, no, este grande. Tío, muy... Es que yo le la... <risa> son un montón aquí. Dale, dale, corre. Ponlo, ponlo, ponlo. Les destruyo cama eh. No, un... ah, ha pu ha puesto rusos primero? Qué bueno, chino Qué bueno, chino qué bueno. Pon rusos, pon rusos, yo los mato. Ya. Pero el Sino se está acabado todo, no Uy. Uy. Uh, ha costado eh. Aquí hay cinco, aquí arriba, tío. No, eh. no te puedo no ir mal. a la me <ríe> una <ríe> mil, loco. Qué bueno. ¿Qué? Estoy muerto. La bandera no puedes no ni olerla, eh. ya sí, aquí. Te has cargado el 8, eh. Te lo has cargado. El 8? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, a ver. Me están disparando otra vez. ¿Dónde? El tío que lo está esperando en el spawn. Sí, hay un tío esperando en el spawn. Que nadie nos, de hecho, eh. Claro, que venían dos. ¿Dónde está? Eh, le he visto. Está la, pegado a la pared. Pe eh, a la izquierda. A tu vale. derecha. Tú, no dejes la bandera suelta, tú, se están viniendo. ¿Sí? La bandera que no, ni se acerque. Quedadlo eh, con la bandera, Mira, uno que esté en la casa esa. De... Estoy yendo. Llevo el control de la, de la, de, la de la izquierda, sí, eso. Si os mata lo decís, sí, ¿eh? Y la posición. Hay uno dentro de la base militar, ¿eh? Uno muerto. Estás de bueno, Uno fuera. Está aquí, está aquí en el muro uno, ¿eh? Uno negro. Ajá. Mira, mira, uno abajo, uno a la Dos lejos. Hay dos, ¿eh? ¿A Ya yeah. Vale, uno muerto, que estaba en la entrada. Bueno, hay otro. más. a reventar otro. otro. ¿La no sé, ¿Dónde está? está? Está abajo en la escalera. No, no dejéis la bandera tan bendita. Vienen por la montaña, ya vienen a Rusia. No. No muy bien. Lo no están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Mira, vienen por ahí. Mira por la... Muerto, muerto, muerto. vale buena. En nuestra cama se supone que, es que de la deberían laiza? de... De poder destruirlas, así que lo de Oye, pero... la puerta, ah, las, no, puertas, no, las puertas hay que quitarlas No, no, asesinato. ellos pueden las pero... nuestras ¿no? sí, si, si lo... Pero si podemos destruir sus camas o no, o no. Pero al final, y, y, si no consiguen, y si no consiguen hacerlo, ¿qué? Ya, pero... Si no eh, tienen que tener la posibilidad. No consiguen, ¿qué? Tienen que tener la posibilidad de poder hacerlo. Pero si podemos entrar... nosotros antes hemos intentado... ¡Mierda! ¡No, tío, me han matado! No, no se puede. Mira a la izquierda, vale, ahí hay un pago, eh. Al fondo. Además, esto está vital, está a esto me ha dejado vista de Te he quitado uno. Mira, subimos lo que izquierda, vale. Yo mirá. izquierda. Intentos ir un poco más para adelante para que no se coma. Viene izquierda, los... izquierda, izquierda, chavales, izquierda. Cuidado, cuidado, ha ido allí. Uno muerto. Bueno, hay gente que está spawneando. Se va se a se para la derecha, se van para la derecha. Estamos bajando la montaña para la derecha dos. ¿no? Voy. El izquierda uno, eh, detrás de un árbol. De voy a voy a derecha. ¿Está lleno Es la izquierda? ¿Me ¿En, la derecha? La... en la derecha no le nadie, eh. Así lo veo. Está pego. bajando, está bajando, está bajando, ¿no? Los Dos, dos muertos, dos muertos, Espera. dos muertos. Vale, perfecto. Que eh. no pueden, que no pueden, tío. Si sí, sí. podemos ir a su base, eh, tío. A ver. Si no lo consiguen al final. Wow, oh, qué robada. <risa> yo a ver yo me la roban. No. No yo ver, no vayas, tío, que tenemos que defendernos atacando. Quedo... Tío. Oh, yo me quedo aquí. No, tío, me quedo sin balas, porque tenía por. Oh. Naranja un hit, eh. Y derecha va uno saltando, eh. Y izquierda va uno saltando. Cuidado. Yo, me estoy, yo estoy aquí, pero no se de... lo ves. ¡Cómo que no! Nos quedamos por aquí, China. Nos quedamos por aquí, tú. Sí, sí, por aquí nos quedamos y ya está. Nada, Yo me quedo sí. de aquí, yo paso yo no la mitad. ¿no? Allí hay uno, eh, allí al final. Porque no lo llegan, no lo llega, no llegan. de aquí, yo puedo. No nosotros estamos mirando a izquierda, miramos a la de derecha. Aquí no sale. Sí, ¿Estás en el... lo ves? Headshot. Vale, bueno. A ver, me da vuelto la cabeza de un momento. Lo he cargado. Derecha, a la izquierda, lo ves, tío, tío, si no tío, en la puerta, la puerta! En ¡La entrada de los No veo a nadie, no ¿El azul no lo no ¿El azul la... ¿Han ¿Han contra ¿El azul ¿Por los árboles de ahí? Sí, ¿lo ves? ¿no? he Tenía ropa grande esa. Una. Uno aquí, uno aquí conmigo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo he dicho. Estamos muy tocados ¿eh? Vale, buena. Bueno, ¿Nosotros? Están yendo todos para la derecha, loco. Ya haces tú pues... ahí, voy yo para la derecha, si no. Oh. no puedo cubrir solo esto, eh. Nada, me han matado, tío. Vuelvo para allá. Ya sin viendo el que te ha matado, creo. Ya, sí, está bien, sí, está bien, está bien. Ya, he estado demasiado tiempo ahí ya. Ah, me ha matado a mí también el Mario Ala. Sí, sí Estoy contigo. Contigo. Pues voy contigo. ¿Quieres si, uno, ¿eh? ¿Has quito no, no, no. las puertas? ¿En serio? ¿Has quito las puertas? Sí, porque tienen que poder entrar. No, tío. Es que no puedo estar por la izquierda yo con Franco. En la izquierda sigue habiendo, ¿no? Todavía abriendo la sí, izquierda... ¡Me han roto la cama! <risa> ¿Cómo? Eh, no, no sé. Hazme TP. Eh, mmm. ¿Cómo tal? Que ¿Cómo lo meto en la rompe la cama. ¿Cómo? No sé, me la han roto. ¡Joder! ¡Hay un poco aquí! El de rock el auto han puesto todo. Han quitado, ha quitado camas, tío. Han quitado camas. No se puede quitar camas, tío. ¿Qué coño? Vale. Que pues no ha sido Chaucer, problema, ¿no? Tú, a serio, di, tío, porque no se puede romper camas hasta que no han capturado. Tío, camino, pero ¿no? es que. A ver, el pone las normas. No se puede romper las camas, coño. No rompen las camas, pone. Chaucer. No, no han no puesto la bandera nada, ¿no? Todavía. No. De no, no, sí, uh, no. Dile, dile que pare, El que no pare de baneado. Okay. Eh, Chaucer. Chaucer... Eh, Romper camas me mil <laughs> 3.000 segundos. Hostia, ¿Amilo? dime, dime. ¿Me puedes hacer dapper, vaya? unos momentitos. He hecho la casa otra vez. He hecho la casa otra vez he y he puesto la puerta justamente con lo mismo. Sí, pon, cuidado, pon, cuidado, pon cama, vale, pon cama. Vale. Se la jela algo. Ah. Y aquí estoy bastante a gusto matando a todo el mundo. Es que no, no eh, nos falta mucho. un ser de ruso. Eh, poné bueno. otra vez la cama. Sí, no Estoy vos, poniendo, pero, vos, pero es, es que. No, no, no, no. Invítame. Un oye, de... oye. Eh, ¿Han, ¿Han, por, han puesto usa ya, tío. Pero normal, estoy si poniendo la cama a nosotros, tío, déjame ver. Asterio, Asterio, invítame. Eh, stop. Stop, stop, stop, stop. Nada. Tiene que tío, que han roto las camas y no se puede romper camas, tío. Es que, no, es que no, yo no sé lo, lo que no entienden Ahí, Sí, sí, ¿Te, te eh, eso, lo, eso lo acabáis de poner. Aún habéis roto las camas sin, sin haber puesto esto aún. Así que borra esto. Haz TP, hazme TP, loco. Jesús, Jisoo, borra esto. Yo lo voy a meter. Borra esto, no, me Sí. No. Una cosa. ¿Qué coño? ¿Te he no. matado? El Mario Ala te ha matado. Pero que he dicho que no... Vale, sí, sí, sí, ya lo sé, por eso le baneo. Hacer home. Hacer home. La granadita no tengo cama, se va a la mano. petándolo? granadita no tiene cama. La granadita no tengo cama yo. ¿Quién? Así no puede ir nadie coño. Mario Ala, tío. ¿Dónde está el Mario Ala, tío? Vale, poner la cama. Me estaba disparando ¿Habéis puesto las camas? Eh... Yo pues, puesto... No está, me está, me he puesto las camas Pero es que... ¿Cuántos tenemos puertas? Que no pongáis puertas, que, no, que aquí no tenemos que tener puertas Que vende puede entrar Entonces, entonces haces así del delante Hazme te peando, que el... El me ha ma matado Pero tú Izquierda uno, creo Eh, hazme TP, anda. Voy, ¿a quién? ¿A quién? A Hanrock Buah, buah, me han disparado, eh, loco me... Pero me he... Eh, Dimitri, o sea, ¿sí? Asterio Te a Mario Ala? ¿Qué? Quítale lo que usa a Leo y... de ruso Que quiere ser... El Mario Ala, Mario yo creo que tiene a Invo todo algo, eh No, el tiene, hace malísimo No, que, que, que maten, ¿eh? ya, ¿Qué va a tener Ya... Es malísimo, Joder, Han tomado francazos, dado francazo ni idea Bueno, ya está, detallado. Mucho... Dice Leo que le quiten lo de ruso, o sea, lo de uso y le ponga ruso, madre mía, cómo, cómo se pierde la gente. Eh, ya, si te has metido en USA, ya que se queda en USA. Oh, uh, qué headshot. Bueno, hay otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero si sí se asoma, está largo. Sí, me, me estará mirando a mí seguramente. Sí, sí. sí vale, no sé le le veo, está agachado. Derecha naranja, derecha naranja, ¿eh? Me, me ha pegado a mí, me ha pegado. La cosa la, está la pared. No, ni siquiera mando. Por la derecha viene un naranja, eh. Uno naranja. Pues mátalo. Sí, pero a ver si lo veo. Porque... Vale. Ya me puedo quitar esto. Me, me va a llamar hacker. Me ha, me, me... Sí, a mí no me ha pasado lo mismo. Antes lo he matado otra vez. Te ¿A qué te ha puesto esta llamada hacker? Uy, qué hecho, dijo, pobre. Tenéis todos camas, ¿no? Sí. Los rusos tenéis todos camas, ¿no? Yo se estoy cubriendo la derecha, ¿vale? No, estoy muerto. No me ha muerto Ay, qué jecho dijo hijo de Dios Estoy sí, curando la derecha y alguna vez se me ha jugado para izquierda. No, tú, tú, tú, la bandera, la bandera. No me jodas. Hostia, la han puesto, no me lo creo. puesto, La han puesto, tío. ¿en serio? Sí, ahora ya sí, tengo que defender Estoy os por la izquierda, tío. Estoy, yo dicho, estoy curando no, a la derecha, tío. No no a podemos tapar. Camas. Ay, Dios, sí, sí. qué hostia! A cubrir camas. Meteros dentro y, a, y. Yo estoy aquí en la montaña, tío. Me estoy cargando no todo. No nos faltan camas. Loco, no, no se nos da ni cuenta. No, yo estaba cubriendo a la derecha, eh, no me jodas. No, ¡Joder! Oh, so pero ¿cómo me estoy metiendo esto, tío? Sí, sí, Dios pero Dios hasta qué. que no rompan las camas no van, no. Yo me piro, eh. No, hombre, voy a quedar por aquí. Cuidado, Chover, por arriba tuyo. Chover, cuidado. Ya, ya. Hasta que no de esto no va a Chover, no. Espalda, espalda, espalda. Oh. ¡Ay, hijo de puta! Ya sabía yo. Guay, le pega un huevo de hecho estaba la peña, tío. No sé ni cómo, no me han dicho nada. Al, al Naranja ya el llevo cuatro veces que lo he matado a Headshot. ¿Eh? Lo Pobre, ¿Qué dices? Le he dado, oh, tío, Headshot. Camas? Pero... Que vengan antes, ¿no? Yo cubro derecha esta, cubrir izquierda, por favor. Vale, voy a cubrir izquierda. Subo un poco por ahí arriba. Me quedo pues en yo, la posada, a... yo también voy a subir por ahí, ¿sabes? Si, si tenemos los flancos... Cuidado, va mucho por derecha, muy... ¡Eh! Está yendo por derecha! ¡Por detrás! ¡Sinon! ¡Por detrás! ¿Cómo que por detrás? ¡Por detrás! ¿Dónde están? ¿Detrás dónde? Me han matado por detrás, por detrás Voy a mirar derecha, tío, que estés... van a venir un huevo, seguramente Yo, yo, yo... Voy con Chove Hay unos muertos en las escaleras No sé cómo me han matado, pero yo... me han Hit, hit, y va, hit, vale, nice. Ha sido vale. bien, si manda otra Ya. Es que están yendo súper por ¿Otra de Eh, Vamos a poner un cronómetro, ¿no? Porque si vemos ah, que no pueden destruir la bien, cama. Bueno. ¡Le veo! ¡Alguien pone, pone en el home, tío! Sí, en el home, en las camas, corre. ¿Pero qué coño? ¿Por porque qué están en las camas? ¿Por están en las camas? ¿Y por qué están en las camas, tío? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué tío? Los... ¿Quién es el que está en las camas? ¿Quién es el que está en las camas? Eh, corre, corre, mando? corre, corre, corre, corre, Pero, eh, tenemos, tenemos que cubrir las camas. la oh, a ver. Tú, va... ¿Quién va armando, tío? ¿Qué coño? Pero... Ver, no, no, si no, que puede, que puede destruir muerto, las camas, que puede destruir. Muerto, muerto. Ahora sí puede destruir las camas, a ver. Sí, porque... Ver, puede puede destruirlas porque han, han puesto lo de la bandera. ¡Cuidado con detrás, por detrás! Bueno, bueno, bueno, bueno, buena no, hay sí, le, le he ¿eh? dado yo, le he dado yo. Hay que recuperarse, tú, venga, va. Va, va, va. Si nos mete ¿Qué? conmigo a la derecha, a la derecha, si sí, no, derecha. Eh. Si sí, no, derecha, si, sí, derecha. Hay otro, eh. otro? Aquí. No, yo no llego ya. ¿eh? No, tío, me mata. Vamos, vamos a la derecha nosotros, vamos a intentar ir a su a ver. Vamos a su intentamos matar un poco, ¿eh? Sí. Misión, rescate, no, que no están ahí en este caso, que no, por aquí por la derecha. Mira, el naranja no me no ha visto, pero lo he visto yo. Es ¿vale? que tengo... Le <risa> acabo de meter un headshot a uno. <risa> no, vamos, hay que llegar a este árbol. Ay... Antes de que salgan ellos. Eh. Vale. No, estoy sin balas, ¿eh? Ponte otra vez el kit, quítatelo todo, ve esa cama, sí, quítatelo todo. Sí, kit. Corre, corre, corre, corre, es la nuestra, es la nuestra. Mierda, me ha visto. ¿Las matas, si no? No sé. Cuidado, ¿eh? Que, que hay uno, creo que, a la de las camas. Estoy yo aquí, en la construcción de Fortnite Muerto no, no, yo no veo a nadie Sí, sí, sí, le he matado, le he matado Era el Armadillo. Ah, vale. ¿Has llegado, que, ¿no? no? No, no ¿Qué, qué, ¿A serio? Creo que tiene una cama por aquí ¿Sí has llegado? Vale, vale El saber está matado. cubriendo la zona, ¿eh? De las camas No podemos morir Eh, oh, Asterio, revisa esto? ¿Por mí. ¿Qué cojones es eso, tío? No sé, he visto algo caer Yo también, era una persona ¿What? Hay un pavo... Joder, este serio estás campeando ahí, tío? ¿Será cochino? ¿Dónde? La, a la derecha, donde la Vale, veo ve la... uno bajando, ¿eh? Veo uno bajando. En cuanto se asome, le, le exploto. ¡Ay, ya se veo sus camas! ¡¿Qué?! Tipo. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! No, no puede romper, nosotros no. Vale, por Qué Quédate campeando por ahí, matalos. Tenemos, que, tenemos que aguantar, nosotros lo que nos queda es aguantar. Cuando vaya... Mira, si no, lo acabo no, de ver, no, si está. No. ¿Qué haces cambiando nuestro cartel, hijo de puta? I, iba a cambiarlo de chopper así Vete para allá, vete ¿eh? para allá, ¿Eh? para el fondo payaso. Para allí, para arriba Bueno, es más fácil oh, tío, tío tengo a dos en base voy Armando, tío, tío. Son ocho contra cinco? Me da a mí la impresión que sí, ¿eh? Estoy en sus camas y estoy campeando un poco. Dejo que se pongan... Sí. ¿Ocho Son... no no contra cinco? ¿En serio le estamos reventando? Chover, no? no te vayas. Ayúdame, Ye Yellow, que, como, ¿qué haces en el aire, Yellow? No. ¿Qué? ¿Dónde está? Hay tres, hay tres por la derecha, hay tres. Yellow, de ¿qué de ha haces de en de el de aire? Carte de árboles. Una muerta alarmando este, el al Mario. Bala. No, me han matado, tío. Está campeando en sus sacos. ¿Qué, qué, qué haces en el aire, Yellow? What? ¿Qué? Pero ¿cómo...? Por... ¡Hola! ¿Qué dices? What? What? ¿No ha muerto? Están escondidos en los árboles de la derecha, eh. Cuidado. Ah, lo veo. He visto uno. Y, ¿Y hay otro, eh, también. Salir por la izquierda, ¿vale? Otra vale. vez a donde estaba antes. ¿Has matado a alguien? Que hay uno, eh. Ya ese se es le va ha matado a mí. Joder, perra. Y que estamos resistiendo, ¿no? Con las camas muertas. No sé. ¡No! Mario Entonces, Ala. Nos hemos descuidado. ¡Joder, Mario! Mario Ala! ¡Qué coño! ¿Dónde estás? ¿Qué está? Está con el sniper. No sé dónde. Cabrón. Oye, pero hielo. ¿Hielo dónde está ella? ¿Hielo por qué no habla? No sé. Está, ¿Está muerto. Pato. Puede ser. Cuidado pues soy, chavales que se me ve de internet. Vale, eh, el hielo, ¿qué haces en el aire? Sí, la vida loca. Pero pero sí. no te metas, no te pongas en el aire, hielo. Azul, azul, el azul, en derecha Me has pillado por sorpresa el cabrón. Vale, vale, vale azul, voy a azul muerto, estoy campeando aquí como un ratito Pero bueno. No Sigo no en de el Ahí al azul, ¿no? Sí. ¿Quién hay? Chover. ¿Dónde? Ah, no, no, yo no he visto. Estoy campeando por aquí un poco por su base. ¿Quién lo ha disparado? ¿Me habéis disparado a mí? Yo, yo, pero no sabía que era tú Hay uno por escaleras. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Vale, bien. ¿De otro ¿Escaleras? Bueno, estaba por ahí, chover. Vale, está. Caras, Nico. Yellow, quítate. Quítate el glider, Yellow. Yo lo he quitado, ya lo he quitado, ya lo he quitado. Si estoy, estoy aquí, aquí, viene otro, ¿eh? Ah, no llega ese, tío. No llega. No sé si se las qué hostia! Vale, vale, yo me quedo por aquí, eh. Cubriendo, cúbreme. Diego, mi Diego, ¿Estás vigilando derecha? O sea, izquierda. Oye, la, la cama? Solo, ¿tú? ¿Tú en las camas, en las camas! Uh, ¡Que no que has pillado la zona! ¿Las camas? ¿Están en las camas? Eh, ¿alguien no, vigila cama. camas o no? No, que, sí, que no se han dejado dejado las camas, no se han roto las camas. ¿eh? no han roto. Pues han roto las rato. camas ponerlas otra vez, eh, ponerlas. No, Nos no, no, las camas. no, ya, ya... Si sí, morimos, morimos. Sí, hay un pues, ahí, o sea, ahí ¿eh? le ¿Podemos no. destrozar las camas ahora, loco? Ya, tío, al menos para tener un poco... Es que, tío, hay que defender mal, loco. guardando Pero, ¿podemos ir y destrozarle las camas en un momento, loco? Que, tío, mira, parece que estáis atacando, tío. Mira dónde estáis. En principio, en empenrar, principio tío, ¿tú? ¿tú sí. Es que en, en principio éramos los que decíamos En principio ¿sí? podemos ir y matarlos ya del todo, ¿o no? Sí, venga, va, sí. va, dale. Buah, wow, pues voy ¿Cómo a... ¡Vamos el Calendiclo! ¡Y a ver si nada más! ¡Vamos a darnos. Ahora somos si le gusta la como le gusta. Podemos ir a ¿no? Sí. ¡No! He muerto. ¿Dónde está? Tú, exterior Avanzado, si sí, no, si sí, no oh, avanza, avanza Ya perdí. Asterio. Asterio? Dime. ayúdame, chavales, que sí, estoy solo ruso. Le, no le, le, ¿no? ¿Le curar no, a a la... no matar a ningún USA. Por no matar a ningún USA. Quitamos camas. Eh, si sí, no, creo que tengo camas, tengo camas. Eh, ¿no? el, el Leo se ha metido en un, en un grupo ya, ¿no? Si sí, no, tengo camas, eh. estoy yo Sí, pero se ha metido en USA y. Si sí, no, ven, si no, ven. Dice, que, dice que, que quiere ser aquí. Ruso. Ah, bueno. Aquí tengo camas, tengo camas, ¿eh? Porfa, cambia. Eh, tío. Aparta, aparta, aparta, Chouwer, aparta. Aparta, Joder. Oh, tío, ¿por qué él una granada, cabrón? Te he dicho que aparta, ahora. Pero, sí. porque, A ver, no, no, no acabo de entender por qué hasta lanza una granada pudiendo haberlo roto con balas.